¡Para la playa! ¡Para la playa! ¡Qué playa, muchachos! ¿Qué ¿Qué la playa? Playa? ¡Para la playa! ¿Tú crees que tú la veas? Esa alegría, esa alegría la mantienen ahorita por allá. Vamos arriba, vamos arriba a la gente que está por subir montaña. Dígame, a ver. Yo cualquiera paga esos 1500 por no ir mejor. Sí, no, hay, hay que, que, que ir, ir, hay, hay que, que ir. Los demás compañeros, ánimo con eso y organizado. No vamos a llegar de que una parte adelante el pico y otra parte atrás, porque yo llegué primero. No, ya, ya está bien, no, ya ¿no? que no andamos, voy adelante, Ronnie. Andamos todos juntos, Ronnie. Por favor, no te me pierdas, Ronnie. Vamos a <risa> dejarlo. Y el frío, ¿cómo lo trata? ¿Cómo lo trata el frío? <risa> ¿Cómo, lo trata el frío? <risa> ¿Cómo lo trata el frío, niño? <risa> eso es aquí. Está bueno, estamos calentando de aquí, para, de aquí para allá que se enfría la vuelta. Eso, tilín. Yo me voy a <risa> poner la <risa> pijama. Sí, vamos a delatar. Muy bonito, ¿eh? ¡Ay, mi madre! Pero hace amanecer del pico ¡Ya! ¡No, me No, ¡Oye, no, como ha Electromecánica. <risa> si ¡Ay, <risa> qué cura! electromecánica no porque no anda motor motores ni en helicóptero no pero él sin... siempre tiene la mala suerte que es el primero Amarralo, que se va el... a con una solita sí. ¿no? sí. sí. sí, sigan viendo la verdadera queda de siempre sigan viendo ya estamos high, de ver lo mismo y mismo quedado que me quede yo un día o que se quede otro no, no, no. No. pero siempre tú siempre tú Siempre tú, porque Ahora, ahora, se, ya enemigo mío No me va a hablar entonces Tú te paraste Porque había demasiada gente se podían parar Y tú que seguir Y tú no andes en una Jeep 4 cuatro Y cuatro, ah, andes en un motor Ay, coño Ay, mi madre Señores, ya entramos a los ramones. Sigan viendo. Ven, pues lo mamá lo estaba ahí. ¿Qué? Lo, ¿Qué? Activo. Sigan viendo que estamos empezando. Ya llegamos. A la gente de Corosito, tenemos una avería aquí subiendo camino al Pico del Gallo. Ya lo saben. Gaby, Gaby, se fue el mulo. Tantas veces que me aconsejaron que no cogiera para acá, que yo estaba loco. Ya. Y qué no baño. hicimos caso. Y a la prima, ¿qué fue lo que le dije? Coño, que me quedara. No hay <risa> un consejo ni nada. Aquí la llevamos. <risa> Viene yo, quiere Quiero vivir la experiencia? Claro, hay que vivir. Transmitiendo en vivo, hoy. No. <risa> no hay para nadie. Oye, hey gallo, por favor, que lleguemos, desmontemos los bultos, la cosa. Nos vamos a ayudar con las casas de campaña, ¿verdad que sí? A lo que J.R. y los tigres preparan con el fogón y la vaina de lo creo que es lo que pero hay un problema por favor yo sé que hay personas como a mí que llegan a los montes le da como un cólico en la barriga no y quieren qué? arrancar por el no, monte bueno nosotros, Ronnie viven? y yo pero hay gente que nada más que tiene culo, tiene más culo nada más no somos nosotros dos, qué no están cosidos, no? por favor hay unos trillitos de camino uno que sale a la ciguapa, otro que viene para los ramones, la otro que para, para el pico de gallito no se en el mismo caminito, cogen los montes que están tapados por favor no dejen esa ¿Sí? vaina ahí mismo Puño que ya yo he pasado experiencia. ¿Y por qué tú me miras? Yo me he cortado. Por qué tú me miras? Uño. Uy, yo sé que tú vas a cagar allá arriba. <risa> yo pasé una experiencia en los ¿Y, grubos, ¿Y el papel de baño dónde está? Eh, están ahí por si acaso. Yo llevo... Ay, no el papel. Mira, yo te Ey. llevo el para que te lo pongan Te ponga entiendo. En te entiendo mami. <risa> eh, eh, está forzada ella recién. la <risa> ¿Qué pasó ahí? Ella sabe. Ey, ey, Pero, eso Arriba, ¿Por qué tú le agarras así por el pelo? Ella sabe que le toque esta noche. Ella sabe cuando yo me le sé que ya... Ella... Si vamos, vamos mami. ¡Uy, <risa> ese <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Farmacia Monción! Muy bien. No, ahora sí quedó bien. Ahora ¿verdad? fuiste tú, Cloma No, Claro. Fuiste tú, perro viejo. Si se cae, si se cae, fui yo. Si queda bien, son <ríe> ellos. <risa> ¡Uy! ¡Ey, viejo! No, así no. Verdad? Así. Ese, ese fue de verdad. Ese fue un fue, de verdad. Ese fue Ese fue el oiga. Me dio, me dio con lo así silla la oreja. ¿Cómo <risa> No, no, no. no. Mira, como, all by, díselo también. No, así, no, Yo me di cuenta que hay algo, si yo no he de con contemos que hay. Espera, espera. Oye, araro, todos quieto, araro. Cuando la te dice araro. Es un Junior, eso le salió de corazón, a así como, un by. No, porque le sale de allá abajo, de lo profundo. Yo pensé que era iba a la oreja. Ay. Yo nunca había escuchado un mambo, jugado tan en serio como ese. Ya, pues, me dio en la oreja que yo dije, "Espera." No, le dio en el huevo a la oído. Presión y habla. Yo, Cata, pero tú te moriste o quedaste viva, mija, porque yo estoy preocupado. Yo ni andamos buscando de aquí en los lechos, Yo cabecitas allá montirando el suelo por ahí. Dime, ver, mujeres que tú estás metida después. Yo, yo no pico ya todo. Yo estoy allá abajo de muerte. Anda anda tú andas sola, tú andas sola. Pero tú andas sola, tú andas sola. ¿Con quién tú tu Diablo tú andas <risa> Ay, ay, ay, ay. Tu marido no está aquí. Oye, no pues oh, ya, ya, ya tú no me quieres, ya que muchachos me, me, me caí, me derrumbé, con un muro para allá. <risa> <risa> me cayó una cega en, la en la arriba y me rompió un diente. Bueno, acabamos de llegar al pico del gallo. Quita el hombre de los bulos. Uno de los integrantes del grupo. Tengo la lengua pesada la del cansancio. El maestro. ¡Ay, mi madre! <ríe> ¡Mi madre! Estamos pegados a la nube, viejo. ¡Papá Dios! ¿Dónde tú estás? Y mira. Baby. ¿Tú no quedas? ¿Qué te llamas? Si tú no quieres un hombre enredado ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Anda, ya, ¿Qué fue? Yo me traigo el mundo con mañana, entonces. Ya que no tenemos dron, se nos quedó allá abajo. Le voy a hacer una vista casi mente como el dron. Ahí, miren. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué ¿Qué les cuento? Estamos aquí en el Pico del Gallo, República Dominicana. Atardecer precioso. Dios. Una aventura única. Única, única. Pico del Gallo. Por allá podemos apreciar, como le dije, Monción, nuestro municipio. Santiago. Santiago Rodríguez. Mau, de aquí se ve todo, la línea completa, la línea completa. Completita se ve. Ay, mi madre. Pero, lo que, lo que más me gusta es aquí. Ahí. Ahí, miren. qué atardecer. Dios. Cualquiera se queda a vivir aquí, maestro. Ay, mi madre. ¿Tú estabas fregando? ¿Qué tú estabas bebiendo? Fregándolo, fregando. ¿no? Fregando aquí. Okay. A mí fue y me el así de vino y dije, prueba y vino. Ajá. ¿Pero bebiste vino? Lo aprobé, Bien, viejo. ¿Y qué tú pretendes? ¿Que de esa botella bajar, tú te vas a dar una gestura de vino? No. Pero yo no sé quién fue que se lo bebió, porque se fue ajustado de una vez. Pero es que agarra... Patricia. A... Oye, ¿por qué agarra cuchillo? Agarra lo que tú ves. ¿Patricia? No, Patricia está tomando medicamentos. ¿Medicamentos? De Oye, esa mujer, si tú le pasas agua, se la bebe. Si tú le das chocolate, se lo bebe. Si le, le pasé mamá Juana, esperando que me dijeran que no lo hicimos atrás. Y tú, qué se lo bebió. Cuando tú estás loco. Oye, este cuchillo es tuyo. ¿Y para qué machete? ¿tú? Pero bueno, para qué, hay macho? No. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vámonos, Compadrito. Compadrito. No es no Oiga, gracias por la vez. El vino, el diablo. Oiga, pero pongo la mano en el cuchillo que tú eres. Suerte, Todo este vino en bandas. ¿Está más frío que el diablo? ¿Está frío? No, machete. No. la mano en un trago ya para quedar como hay ya. ya. Oiga, viejo, yo lo voy a comprar su vino mañana. Bueno, Hombre, no en, en, en, en el río no <ríe> pues lo que No lo bebemos en el río. Yo quisiera saber. Estoy el cuchillo, la vaina ahí. Porque es una, una arma de reglamento, por eso no se regaló. Tú lo estás alquilando igual que el coronel que estaba alquilando las armas de fuego para allá. No. ¿Cómo que no? No me han dado nada. <risa> ¡Diablo, yo he te cagaste de gracioso! ¡Diablo! ¡Buste, búsquete! ¡No, no! ¡Tú acrescen! ¡Ey! ¡Ay, diablo! ¡No, no, sí. no, no eh, sí. eh, escuchaste es eh, es eh, hey. ¿no? que yo vine! ¡Te lo tiraste! Te lo tiraste porque vine aquí. Es maldito. Después de 15 minutos, no. no se me eh aprovechaste puto, que viene y me senté oye ahorita no, ve le con... vamos a dar a todo el mundo no de este te este vamos a dar un trago mira si él no fui yo que me bebí el vino solo este. pero no yo sé. pero lo que yo oye, me iba oye pero, hago... pero esto, esto huele como a chocolate sí, ah. bueno, eh. <risa> eso huele eso huele. Huele. Huele. huele huele tu trago yo te he pruébalo pruébalo pero pruébalo pruébalo que eso es natural date la lengüita un ching. ponle la lengua no, semilla, Prueba, lo va a botar, coño. Se pues lo a botar, coño. Pruébalo un ching, a ver. Okay, pruébalo. ¿Pruébalo? ¿Pruébalo? Patricia, pruébalo. Oye. Ah, pero tiene que fil. Ay, ay, ay, ay, no, si no, no, toma, toma, toma Dani Fil. Compra la mitad del otro y el otro Haití. No, todos los otros dos hay té. No, los otros dos hay té. <risa> no, dos hay té. <risa> Yo, eso sabe a chocolate. <risa> huele, pero huele a chocolate Sí, huele, y eso bueno. es cacao pero pruébalo, pruébalo, pruébalo esa gotilla no, pero, pero no, tengo no? te de gracia popular... es... no te oye, no oye diablo que mía me dijo ay qué chocolate como bueno con pan ay lo que hace esa vaina es ¡Nuevo y poderoso! la verdad. Eh. <risa> no Está metido adentro y se está moviendo. De aquí a nada está abocado. ¿Con chocolate? No? ¿Con choco? Hay <risa> no, sí. gente preocupada, Rory. Hay ¿Eh? gente preocupada, Rory. ¿Qué es eso? ¿Quién? Ah, no, no. El que sí, tenga sí, miedo que no beba chocolate con café. Pero no, mira, no, este ni se ha sido calentado. No. Noche de jengibre con chocolate. ¿Cómo la pregunta? Están dejando pasar ahí. Vamos a Espera, espérate. ¿A Joey? ¿dónde está yo? ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? Velo aquí, velo aquí, ven, mírame la cara, brujo, uh -huh. brujo. ¡Papá boqueo! Acabó con. Léamela la taza. A le, este, ve vale, vale, claro, la cara, ve la cara, a este, este voy vale aquí. A tu a tu derecha. Velo ahí, a tu derecha. Dime, yo ya, ya ya ya. ya oye, cigarros, oye. Oye, me está leyendo y sigue, me va a leer Me conoce la voz. Y sigue, güey. Se está montando, está montando el picudo. El caballo dice que usted tiene un futuro bueno. Usted en enero ahora está en los Estados Unidos, güey. Y casa, casa contigo, casa contigo. Yo, ey, la casita, mándela. No, déjela. <risa> hey, el colchón de agua. Yo, ey, dígame, dígame. En enero ahora se ¿eh? va. Hay cosas buenas, hay cosas buenas, en enero. Ahí. El futuro suyo, hay un viaje. Está hay un viaje. Un viaje, uy, un viaje bueno. bueno. Un viaje de dinero. Uy, uy. Uy, sí, pero no es ley. Sí, el duro, ese es duro, es brujo duro, eso es de compromiso, eso es ajeno. Mira el tabaco, el tabaco brujo. Es un fuertazo, vamos. Ahí viene, ahí que se monta, ahí el espíritu. Ahí el espíritu, lanza miguel. Ay, ay, ay, ay. De otra cosa, de otra cosa, de otra cosa, que le voy a pasar cosa. Si tenga problemas usted tiene dos mujeres peligrosas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, está ya. ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay. No, Bien, Ey, me dice el caballo que es Robe. <risa> sí, no, pero... ¿usted quiere llegar a algo? <risa> usted, el caballo, el caballo me está diciendo de que, que usted quiere comenzar una vida. En el gimnasio una vaina, pero atento a Rafa. No, no, da, no. fuerza. No. No, no, no, puede No, no, no, no, no. estamos no, no, ¿eh? Estamos no, no, no, compa, no, pues, sabe, ese quiere que no no no no a mí no no no no no no no no no no ese no no ese no no no no no no no no no no no no no no ese no ese no ese que... perdón, perdón, perdón. Camarora, <risa> no no no no no no dron, no no no no no no no no no no no con toda esa vuelta que esos animales dieron, están en el camino. De Caco mañana todo el mundo. Lo ¿Eh? ser un... Me dicen los seres que mañana el primero lo va a encontrar usted. Sí, porque el niño hoy dormiendo, Juan Cordillano no, no lo dejó. No, no, no, no. La mate mango está. <risa> Toma. oye, pero ay, ya, ya, ya, ya. Si no los silencio. Los los seres me están diciendo que hay problemas también. no hay. tres tigres aquí. Que posiblemente van a pelear por mujeres. Ay, ay, ay, ay, ay. Y ay. Ay, ay. Ay. O sea. están ahí las mujeres. Pero por la de cuatro patas. La de cuatro patas. No, no, no eh, eh, eh, los seres míos no me permiten eso. <risa> Que... ¿Y usted, ¿Están calentando, ¿Qué es lo que? ¿Qué es que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es que? ¿Qué es lo que? Pasa aquí? ¿Qué es lo que? ¿Qué es ¿Qué es lo que? ¿Qué es ¿Qué es que? ¿Qué le que? es que? es que? es la, claro, la, mujer, la mujer de ¿no? delante, la mujer aquí esta, esta, esta muchacha come no, no, no, come ¿Qué es lo que tipa ah no Cuidado. tú sabes lo que quería dije que lo botara ayer subiendo dije bota me digo no y todavía te están con eso a esta altura de juego no, no lo puedo botar allá abajo ¿Por no hablamos porque, porque sí allá abajo hablamos después que lleguemos a los motores Ahí, porque ah, que, daño no ni no? ahí, te... Aquí nos daño, no, ¿No? Aquí se dañan Aquí No. se Ya aquí la se Ya te la aquí Ya chinola con leche Ya <risa> te <risa> <A Boa. y> <y> pero te damos. Ya te damos. te damos. Ya te yo iba a beber. Ya te chinola con te damos. con Ya Voltea, voltea. Ve, ve, a Vea a ella ya con anoche viendo los videos <risa> <risa> No tocó. Robe, Robe. vas a llevar a casa va a lavar en tu casa. <risa> Para que no me ponga. <risa> Buenos días, grupo de Rodando y Club Ruta 42. Aquí tranquilo, contento, contento, alegre, señores, porque amanecimos en la cima del Pico del Gallo, uno de los picos más altos de, de, de República Dominicana y es lo que te digo, oye, la felicidad que se vivió aquí anoche con la temperatura la temperatura, maestra aquí anoche bien rica, se siente rico todavía. para que quiera vivir esta experiencia todavía enero, febrero se siente la temperatura aquí, que baja se pone buena, eh Gaby? claro que sí señores eh, 24 jóvenes eh, nos hemos aventurado a subir este pico que no es muy fácil, 6 eh, horas de trayectoria, resulta sí, 42, rodando el RD unido aquí, en esto el, el consejo mío es especial para que quiera vivir esta experiencia, que tiene que prepararse un poquito físicamente y mentalmente también, en un sentido. Okay. Por, es un poco, no es tanto. Es la, porque yo estoy, yo estoy pasado de libra, señor. y este gordito subió aquí este gorrito, con su mochila encima. Y es lo que le digo, pero eh, lo que queremos en fondo, ¿verdad?, de corazón, es que cuidar, señores, cuidar estos pulmones, estos pulmones que, que nacen aquí en esta zona, pulmones de, de, de aire y pulmones de agua también, porque aquí nace, aquí nacen las venas que nutren. El río de, oye, nutre el río del gallo, el río de Magua, río Mao, la presa de Monción y abastece la línea completa, señores. Aquí nace y en breve, en un ratico, van a ver, van a ver, señores, dónde nace una de las venas que nutren todos esos ríos. Ustedes van a ver eso. Oye, excelente. Esto es una vivencia única, realmente el que tiene la oportunidad de vivirlo. Sí, porque tenemos varios, por ejemplo, varios puntos de subir, ya sea por bañadero, palero, cenoví. Ahí están los muchachos eh, de Marciá, el grupo de Marciá. Está Junior también con Cascada SR, que suben también por la zona de la Ciguapa. Tenemos aquí a José en los Ramones. Ahí hay que apoyar, señores, Hay que apoyar este tipo de personas, porque ahí también viven los campesinos con su comida que nos preparan, los comados que venden y los claro. guías también. Y le pedimos de favor, de corazón, a la gente de turismo, a la gente de medio ambiente, al señor presidente a que le den un poquito más de calor a estos puntos turísticos para que estos campesinos también cuiden y vivan de eso. Señores, hay que, por ejemplo, enfoca ahí, jesiel cómo están las condiciones de la caseta del Pico de Gallo. Miren las condiciones. La caseta de abajo también, enfócala, donde se duerme. Los dormitorios, miren las condiciones, están pésimos. Una es por el descuido que hay de las autoridades y otra es también por el ser humano. Señores, esto estaba preparado, lo prepararon en el 2000. Eh, por ayuda de los japoneses Y tú sabes el esfuerzo que hicieron Los mismos campesinos para subir todas estas herramientas los mismos hierros de esta caseta El esfuerzo que se no hizo es eh, para amar esta caseta Y hubieron personas que hasta el inodoro Se llevaron de aquí, se llevaron los cochones Que habían aquí, entonces lo que digo Pedimos de favor al medio ambiente y turismo Y al presidente a que Le pongan atención a este punto turístico Ya que viven los hierros, los campesinos Viven de esto, señores, es lo que digo Pónganle cuidado a esto señores, En el mismo punto, Gabi escúchame Club Ruta 42, rodando claro, RD. Sí. Iniciamos nosotros, medio ambiente. Claro, Por sí, favor, al que venga a subir al. Vamos a ser puntual en esto, señores. Miren cómo nosotros Miren. cuidamos el medio ambiente. Miren qué fácil. No hay que dejarlo botado. Nos lo llevamos de nuevo para la casa. Un vasito higiénico. Mira, y una cucharita. Y nosotros lo hicimos 24 personas. Lo hicimos así. No dejamos nada, nada plástico. Cosa plástica, no la nada. Así que... que vamos a cuidar el medio ambiente. ¿eh? Ni se quemó. No, no, no. Ay, mi madre. Mira el único humo que se ve aquí, señores, la, la neblina. La neblina. ¡Qué belleza, qué belleza! y la chuliadera que hay amor estos tigres no pueden venir con uno como que le dan envidia a uno de, bu de buscar un cuero ahí a la taguara De, de, de, de. Eso fue una gozada Y ahora, el trofeo. Mañana lo que trabajamos Mañana lo trabajo Ay, mi madre Y yo lo mío no lo pude amarrar nunca Moriremos ¿No? Y así se termina la aventura De Granado, estoy muy bien. Muy bien señores, y Rodando RD llegó gracias a Eddie Creation, Farmacia Monción, Marcos Rencar y los losmoncioneros.com.